Bienvenidos una vez más a La Fe que Conquista, otra semana más, otra vez más, trayendo las buenas nuevas del reino de Rey en los cielos. Esta semana, eh, el Espíritu Santo titulado esta emisión, Reunión Familiar. Esto viene a colación de que hace dos semanas este servidor y mi esposa fuimos invitados a una reunión familiar, una recepción hermosa, maravillosa. Y es por eso que eh, cuando pasaba esta recepción y al entrar a, a, a esta recepción había una lista y en esta lista estaba tu nombre y te decían dónde sentarte. Y es por eso cuando... Pasaba todo esto, y yo preguntaba, ¿por qué no son invitados todos? Y mi esposa me decía la razón. Y es por eso que yo decía, wow, Señor, esto, tú me traes esto, lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, sobre las bodas del cordero Y el mismo organizador de esta fiesta decía, todos los que están aquí fueron seleccionados, y, y han sido los que realmente quiero, quiero que estén en esta fiesta. Eh, yo decía, wow una vez más, perdona la redundancia. Eh, esto es lo que, está, lo que va a suceder y la gente no está tomando esto en serio. Es por eso que el Señor llevaba estas dos parábolas en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Mateo. El de San Lucas, la parábola de la, de la Gran Cena y en el Evangelio de San Mateo, la parábola de la fiesta de bodas. Mira, no te voy a leer todo por el tiempo, pero en la parábola de, de la Gran Cena dice, vuelto el siervo, el, el quiso saber estas cosas a su señor. Entonces, se enojado el padre de familia, dijo a su siervo, de pronto por las plazas y por la, y las calles de la ciudad y traes aquí acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y había lugar en esta recepción, te lo digo. Dijo el señor, ve por los caminos. Y por los vallados. Y fuérzanos a entrar para que se llene mi casa. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría de a mi cena. Es, fue impresionante. Una vez más. Y vi que alguien que quería entrar no estaba en la lista y no lo dejaron entrar. Tremendo. Y también el Evangelio de San Mateo, eh, la parábola de la, de, la, de la fiesta de bodas. Mira lo que nos dice en el... Capítulo 22, del 1 al 3, una vez más, lo no que leo todo por el tiempo, pero voy a leerte del 11 en adelante. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de, de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él, el modicido, entonces el rey dijo a los que servían, Atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O vemos un pueblo de Dios, mis hermanos, que están asistiendo a esas iglesias, pero no se están comprometiendo con Dios. Vemos un pueblo que está siendo entretenido, que realmente no quiere morir a ese yo, que no quiere realmente dar esa estramilla para el Señor. Vemos un pueblo que dice que ser cristiano, pero realmente no está muriendo ese orgullo, no está muriendo a ese pecado. Yo no voy a perdonar a la hermana porque no, yo no hablo con ella, yo no hablo con él. Pero te digo una cosa, eso puede ser la causa de que no vayas a, a, o estés en la cena del Cordero, en esa reunión familiar. Una vez más vi una persona que quería entrar, miraron la lista, no estaba en la lista, no lo dejaron entrar no fue partícipe de esa recepción y la misma persona que organizó esta reunión familiar dijo, aquí están los que realmente quiero que están. Porque yo pregunté y los demás, pasaron cosas para que esas personas no estuvieran ahí. Entonces yo dije, las personas que estaban ahí, uh, nos sentimos privilegiadas de haber estado en esa reunión familiar. Y mira que, como te dije al comienzo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, pero te voy a leer unos versículos, uh, el, el 6, 7 y 8, que me parece interesante leerlo, eh, y dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el, el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y continúa diciendo, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y el versículo 8 dice, y a ella se ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandecente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9, el que, te, el que quería enfatizar, hay un título que dice, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, Escribí, bienaventurados y bienaventurados, gozosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y cuando yo leía y me recordaba cuando mi nombre y el nombre de mi esposa y de todas las personas que fueron invitadas a esta recepción, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, mi piel se puso a y yo decía, Señor, Tú estás realmente hablándome por medio de esta recepción. Realmente vemos un pueblo, una vez más, que está pensando en lo del mundo, no está pensando en la eternidad, no está pensando si quiere ser parte de esa reunión familiar. No, eh, de pronto quieren entrarse y cuando ellos se entren allá, tú vas a decir como en la parábola de las bodas, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? entonces tú vas a quedar callado y te va a decir el Señor dijo a los que servían atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera eso se quiere, uh, se está refiriendo al mundo y allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos los escogidos realmente yendo a la iglesia se está llenando del Señor y si la respuesta es sí gloria a Dios y si no, mi hermana mi hermano, comienza a llenar de la presencia de Dios. Porque el Señor, también este siervo de Dios, quiere, quiere que cuando estemos en la cena del Señor, porque hay una silla preparada para ti, para en esa cena, y nos gocemos y nos alegremos y, nos, y digamos, lo hicimos, lo logramos en el nombre poderoso de Jesucristo. No fue fácil, pero fue tampoco imposible. Que tú seas parte de esa cena en el nombre de Jesucristo. Y mira que hay un salmo maravilloso, eh, en el, el salmo 51, versículo 10, que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, y renueva la firmeza de mi espíritu. Y es por eso que cada día en nuestras oraciones, en nuestra comunión con el Señor, debemos de decirle al Señor, crea en nosotros un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, que nuestro espíritu esté firme. Hay momentos que queremos tirar la toalla, yo sé que tú quieres tirar la toalla, hay momentos que me pasa a mí también, pero por eso le, le decimos al Señor: Renueva nuestro corazón, Señor. Haz de nosotros un corazón limpio en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Que su Santo Espíritu cada día more más en nosotros, que realmente nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales estén escuchando a todo momento al Padre, como cuando él, su hijo, el Señor Jesucristo, estaba aquí en la tierra. En el nombre poderoso de su nombre. Mateo 22: 37 dice. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos amarlo. Y ese amarlo con todo, tu, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es realmente haciéndolo bueno, no siendo parte de lo del pecado. Yo sé que el Señor te va a perdonar. Hay una, hay una reserva, un VIP que dice ahí, guardado para esta persona. Pero es esfuérzate y se va y con Cristo es todo más llevadero. ¿A qué estás dispuesto a morir por Cristo? ¿A qué estás dispuesta a morir por Cristo? ¿Quieres estar en esa gran cena? Tú dirás, claro, que si quieres estar en esa reunión familiar, como me pasó a mí en esa recepción, que vieron, yo vi mi nombre y el de mi esposa, nos dejaron entrar y nos decían, siéntense en esa mesa, son convidados, gocémonos, alegrémonos y festejamos esta hermosa recepción, nos decían. Así yo me imagino lo que va a pasar cuando estemos con el, con, con el Cordero, con el, con el Hijo de Dios, gozándonos, alegrándonos y diciéndole, Señor, gracias lo hicimos. Y con todos nuestros familiares, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya para ir terminando, mis hermanos, Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34 nos dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿tú quieres el carro y la casa, la beca? Claro que el Señor te la va a dar, si es la voluntad de Él. Pero busca primero lo espiritual. Estamos en tiempos postreros, nuestros jóvenes se están perdiendo, nuestros niños se están perdiendo. Oremos por ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Oremos por nuestros familiares, aquellos que son inconversos. Padre Santo, tú tocarás sus corazones, tú tocarás sus vidas, porque ellos van a ser parte de esa reunión familiar, de esa reflexión, de, de esa boda de los... De, de esa, bodas del, del Cordero en el nombre poderoso de Jesucristo y termina diciendo el versículo 34 así que no os afanéis por el día de mañana miren lo que nos dice el Señor no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal el Señor nos habrá dado a lo más profundo de nuestros corazones quiere ser parte de esa reunión familiar Tú eras claro que sí, yo sé que me estás dando un gran amén. Entonces, a comenzar a mirarte, a examinarte, realmente asistir a la iglesia y cambiar. Me está, eh, eh, eh, me está haciendo ir a esa recepción familiar, a esas esa bodas del Cordero, o si estoy asistiendo a la, a la iglesia y estoy diciendo, no, yo no hablo con ella, yo no hablo con él. ¿Cuál es ese fruto? Jesucristo pagó un precio en el madero, no por, porque hoy se te dio la, la bendita manera de vivir, como tú lo, como tú lo llames, y, y Él me yo sé que Él me perdona mañana, claro que Él te va a perdonar, pero todo tiene un límite. Llénate más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, síguenos en nuestras redes sociales, hazle un clic a esa campanita, suscríbete, comparte las buenas nubes de reino en los cielos y por si nunca nos vemos en esta tierra, yo sé que nos vamos a ver en, es, en esas bodas de cordero nos vamos a abrazar y vamos a decirlo logrado en el nombre de Jesucristo. síguenos también por nuestra página de Facebook eh, también en Twitter y también en nuestra página gloria.com. dale la gloria y la honra al Señor nunca le queremos a quitar nada siempre, no nos queremos acreditar nada siempre se la damos a mis hermanos, el Señor nos quiere mucho te quiere mucho, por eso el eslogan de aquí, de este ministerio es porque estamos en la gloria para hablar de Dios, y tú estás en la gloria para hablar del de Señor, bendiciones